hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estés escuchando este video hoy en una nueva clase de astrología si no entendés esta clase es porque no vistes las 245 clases anteriores así que te invito en el final del video te dejo un recuadrito que si haces clic, entras directamente a la lista de reproducción desde la clase 1. Y entonces ahí vas a entender de qué estamos hablando. ¿Qué nos toca hacer hoy? Hoy nos toca el sol en Virgo, en la casa 6, y esta casa 6 también en Virgo. Bien, y eh, el sol en casa 12, y esa casa 12 en Virgo, y el sol en Virgo. Eh, ambas cosas pero antes te quiero invitar gentilmente a que te suscribas a mi canal de youtube a que le des clic a la campanita si todavía no lo hiciste a que si te gusta este contenido y si no te gusta hacerlo lo mismo no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón que te cuesta y dale like al video y déjame un comentario aunque sea insultándome no importa y que, pues, lo importante es mover el algoritmo de YouTube eh, bueno, y también te invito a que te unas a nuestro grupo de Telegram cada vez somos más, ya somos 600 y pico de miembros y eh, eh, bueno, si lo estás escuchando más adelante a lo mejor somos muchísimos más eh, y ahí se habla todos los días de astrología y es la manera más fácil de aprender astrología muy fácilmente. Eh, también que entres a nuestra página patagoniaastral.com Por supuesto. Sigue existiendo la otra página. Sí, te lleva al mismo lugar. Centroaprenderastrologiafacilmente.com Y también patagoniaastral.com Y también patagoniaastral.com.ar Y también patagoniaastral.ar Puedes entrar. Todos los caminos conducen a CAF. ...al Centro Aprender Astrología Fácilmente. Bueno, vamos con la clase, ¿qué me está pasando? Ya vamos para ahí. Entonces, hoy nos toca el Sol en Casa 6. Trabajador, investigador, solidario. Casa 6 en Virgo, metódico, detallista, preciso. Sol en Virgo, servicial, responsable, detallista controlador, crítico, sarcástico por el lado negativo o sea que podemos estar ante una persona muy trabajadora metódica servicial y muy responsable ahora bien ¿qué pasa si ese sol porque hoy no te lo mostré al principio como te lo vengo mostrando está en Virgo pero está en casa 12 en vez de estar en casa 6. Y esa casa 12 también está en Virgo. Entonces, estamos solo en casa 12. Las palabras claves. Sensible, insatisfecho, encerrado. ¿Dónde podés conseguir todas estas palabras claves? Nosotros escribimos, y digo nosotros porque fueron los alumnos del CAF, los que estaban aprendiendo astrología. Escribimos un manual de astrología básica con palabras claves. Tres palabras claves para el sol en cada casa, para la casa 12, para las casas en cada signo, para el sol en cada signo, para los distintos planetas en cada signo. Eso lo tenés en la página en patagoniaastral.com. Entrás y te lo podés bajar gratuito en PDF. O entrar al otro link. Y comprarlo en papel, y tenerlo en papel. Pero con bajarte en un gratuito lo tenés. Bueno, te decía, sol en casa 12, sensible, insatisfecho y encerrado. Casa 12 en Virgo, precisión, crítica, retiros. sol en Virgo, servicial, responsable, detallista, controlador, crítico y sarcástico. Por lo que si estás haciendo un estudio de una carta natal que tiene ese sol en casa 12, esa casa 12 está en Virgo y el sol también está en Virgo, es posible que estemos ante una persona servicial y muy sensible a las críticas. Bueno, ojalá te haya gustado este video nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, Mira, acá, te, no, de este otro lado, te dejo un, en la cajita de descripción, no, en la caja de descripción, no, acá, acá en el video, un rectangulito así, que vas a ver a los Reyes Magos, eh, ahí está toda esta lista de reproducción con todos los videos anteriores, eh, para que para que aprendas astrología desde cero en 320 clases de videos short, cortos. Y si sigo hablando no se va a hacer corto, así que te mando un abrazo enorme, te digo hasta mañana y, y que tengas un maravilloso día. chao